Buenos días, desde Gran Canaria Accesible. Estamos con otras compañeras, también participantes de la feria, eh, en concreto Funcasor. Estamos con Belén, su directora. Belén, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo están pasando en la feria? Pues muy bien, estamos encantados de estar aquí, porque en realidad nosotros aunque trabajamos en todas las islas, nuestra sede principal está en Tenerife y la mayor parte de los servicios, y entonces pues bueno, el estar aquí, conocer a las otras entidades y demás, y participar aquí, pues muy también puede ser un comienzo para trabajar pues más en un futuro aquí en esta isla. Y yo sé que ustedes desde hace mucho tiempo apuestan por el trabajo en red. Así es, nosotros trabajamos eh, trabajo en red porque trabajamos la metodología de empleo con apoyo y estamos desde hace muchos años eh, dentro de la REA NAGO, que es una red de entidades canarias que somos muy diferentes, pero el fin principal es que todas tenemos proyectos de integración laboral y nosotros somos la vicepresidencia de Tenerife. Pues bueno, pues en Funcasor trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y su familia, pues desde que nace hasta que se muere. Tenemos, cuando son pequeños, tenemos un programa de detención precoz de la sordera, trabajamos en apoyo escolar, rehabilitación del lenguaje, tenemos servicios de intérprete de lengua de signo, tenemos formación ocupacional e, e, e integración laboral, estamos en la Reanago y también tenemos una empresa que es un centro especial de empleo, se llama Laborsor, y donde el 90% son personas con discapacidad, el 50% son personas con discapacidad auditiva. Actualmente en la plantilla de unos 50 trabajadores.